¡Buscadme y viviréis! Campaña Bailística Online Estás cordialmente invitado este sábado 15 de agosto a las 19 horas Perú en nuestras redes sociales. Salvación, liberación y sanidad divina. Organiza Movimiento Misionero Mundial, COISCO.